i fight for righteousness <laughs> No. No llegué. A ver si de acá hay un rote. No, sos un cebado. Tira, tiene misma más que... ¿Te moriste? Uh. ¡Oh! la zona de rebote! rebote! ¡Ah! No, está ¡Oh! ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! Oh no, oh no, oh no. ¡Oso, oh, oh, pero si sos malísimo! So... ¡No! ¡Para, boludo! ¿Cuánto es lo a esa mierda? TIRÉ el 3! TIRÉ el 3! Bueno, espero que les haya gustado. Quería probar algo diferente y hacer una recopilación con Hoji. Díganme si tienen ganas de ver otro montaje, obviamente con otros dioses.